porque usted quiere ser candidato a gobernador, ¿no? Mire, eh, primero que Flor, una intendenta que ha cambiado eh, la, la fisonomía de Santa Rosa, voy mucho a Santa Rosa y, y veo la gestión que ha hecho Flor, eh, es impresionante. Y, y que, bueno, ella eh, me elija a mí, eh, es todo un, un orgullo. Yo lo que tengo para decir al respecto es que creo y esto lo creo seriamente, que los que estamos en cargos eh, directivos, importantes, tenemos que ser responsables con lo que nos toca. Hoy mi responsabilidad y la de mi equipo es eh, conducir el Instituto Nacional de Vitivinicultura, un instituto que está en 14 provincias, eh, presentes que administra, controla y fiscaliza, como explicábamos recién, eh, en frontera eh, ...todo el sector vitivinícola y creo que es la responsabilidad que nos toca. Eh, hoy me parece que la gente está necesitando otras cosas, está viendo otras cosas... Eh, ...y para definir todas estas situaciones falta mucho. Claro, la pero que eso falta no, mucho. no inhabilita el deseo. Uno puede, uno puede manifestarse o no, pero no inhabilita un deseo que quizás pueda llegar a tener... Yo formo parte de, de una dirigencia que cree que tenemos que ser responsables en el lugar que nos toca. Hoy yo soy presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura y esa es mi responsabilidad. Como los que son legisladores nacionales se tienen que dedicar a legislar, los que son eh, tienen cargos ejecutivos a hacer y a gestionar, como es mi caso, eh, y creo que por ahí va la responsabilidad y por ahí va también la credibilidad en la política, porque si no, estamos todo el tiempo pensando qué es lo que viene o a dónde eh, vas a, a ir o, o a dónde pretendes ir. Me parece que eh, la credibilidad política que hoy está tan, tan en baja eh, pasa por ser responsables y hacer lo que nos toca en el momento que nos toca. Hoy yo tengo la responsabilidad de ser presidente del Instituto Nacional de Vitimicultura, tengo que hacerlo de la mejor manera posible, reuniéndome con todos los referentes del sector, todos los integrantes del sector, escuchando, entendiendo, de hecho eso me da la posibilidad de conocer, de recorrer la provincia y las provincias, y bueno, eso te da, obviamente, mucha visibilidad, pero también mucho contenido de lo que está pasando, por eso entiendo que mi responsabilidad pasa por ahí. Eh, Martín muchas gracias eh muy sí, amable